Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día viernes comenzando el mes y en plenas fiestas sanpedrinas aquí en nuestra tierra, en esta tierra opita, pues que esto sea un motivo para gracias iniciar mes, pero también compartir la alegría de nuestra tierra, la alegría de estar con nuestra familia, de participar de los desfiles, de la comida, de la integración, bendito sea mi señor por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nosotros. Yo lo invito para que en medio de la alegría que está viviendo en su casa, bueno, en las dificultades, porque así como unos están cantando, también hay otros hermanos que están viviendo alguna dificultad. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a dar gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sigue». Él se levantó y lo siguió. Y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos y los fariseos. Al verlo comer con publicanos y pecadores, dijeron, «¿Pero cómo este come con pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos sino no los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios». Que no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para muchos Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, nada querido, Y tal vez para muchos condenado al infierno. Pero Jesús vio en él esperanza. Jesús vio en él futuro. Como lo ven ustedes y en mí. ¿Quién apostaría por nosotros? Dios. Dios creyó en nosotros y nos llamó. Dios creyó en nosotros y nos sacó de ese fango, nos levantó. Así como levantó hoy a Pedro, nos levanta usted y a mí. Así que nos pongamos a mirar cuál es nuestra historia, cuántas cosas malas hemos hecho. Muchas, pero el Señor cree en nosotros y nos levanta y nos perdona los pecados. Esto debe significar para nosotros un impulso. Esto debe significar para nosotros un levantarnos como se levantó Mateo. Nadie se había fijado en Él. Tal vez muchos pasaban y lo insultaban, lo trataban mal. Pero Jesús pasó y lo trató bien. Jesús pasó y creyó en Él. Jesús pasó por su vida y le hizo una propuesta, como nos la hace a usted y a mí. Bendito sea Señor, por confiar en nosotros. Bendito seas, mi Señor, por todo lo que nos das cada día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo